¿Tenemos, tenemos a Elías Polanco, eh, ¿verdad? ex director regional de Medio Ambiente y quien nosotros esta mañana dimos la primicia aquí en este programa de que en las próximas horas, los próximos días estará interponiendo una demanda contra el comunicador Alex Díaz. Vamos a escuchar la información de primera mano de él. Buenos días, Elías. Buenos días, buenos días hermano, buenos días Carolina y todos los muchachos que estén acá, allá en el CEP. Si, si, si se interrumpe la comunicación de que estamos en un trayecto reparando unos caminos nacionales en el municipio de y entonces se nos va la, la señal. Este, Somos suyos. La, la, la primera pregunta, Elías, la razón de su desvinculación como director regional de medio ambiente, apenas a unos meses de, de, de su designación, ¿a qué se debe? Nosotros fuimos vinculados eh, del Ministerio de Medio Ambiente en febrero de este año por una serie de denuncias que nosotros estábamos haciendo a lo interno de la institución por algunos manejos que se estaban dando, de los cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Y entonces el, el ministro conversó personalmente con nosotros, explicó que él está tratando de manejar ¿Por quién? ¿Por, por quién? Por Niño López y el comunicador Alex Díaz, que eh, no entendían por qué un tenarense eh, debió ir como director regional del Nordeste de Medio Ambiente cuando eh, en San Francisco de Macorís hay tantos dirigentes políticos. Recuerda que esto es una región, la región nordeste está compuesta por Samaná, Nagua, eh, Eduardo, hermanas Mirabalco, tú y pertenecía antes al ministerio, ahora pertenece a lo que es la, la regional Bajo Central. Pero entonces la razón de la desvinculación no quedó clara. Te, te hicieron saltar del cargo, Elías, según eh, tú. Esa, esa parte, permíteme por favor eh, guardármela porque recuerda que viene un proceso legal contra el comunicador Alex Díaz. En este día mi abogado, encabezado por Manuel Medina y por Leonel Quinoa, eh, por difamación y daño a la moral. Entonces nosotros hay puntos que no debemos tocar para no dañar el Elías, cuando tú hablas de la demanda por daño a la moral, ¿qué daños o perjuicios tú entiendes que le han hecho a tu persona? Recuerda que hay comunicadores que, yo soy comunicador de edad la, de la 25 años de comunicación, hay comunicadores que entienden que haciendo alarde de que ellos tienen el poder absoluto, la comunicación no es para atropellar, la comunicación es para servir, y muchas veces las sombras de las personas entonces ellos salen bien cuando comenzó el impas fue con el problema de los terrenos de las 436 tareas y de área ganadera no agrícola, área ganadera no agrícola que comenzó a urbanizarse en lo que es que el señor Díaz en su programa hizo hablar de, de que él estaba viendo lo que estaba pasando y que si nosotros habíamos dado ese permiso por omisión o no por omisión, o sea, hay muchas cosas de las cuales él tendrá que responderle eh, a los tribunales. Y yo soy de la persona que me amigo mucho antes de actuar, porque después no quiero estar conciliando. Conmigo no se concilia, conmigo se llega hasta las últimas consecuencias. Entonces, eh, ¿usted va a accionar en contra del comunicador Alex Díaz entendiendo de que las denuncias que él ha hecho, las afirmaciones, según usted, eh, le afectan su moral? Claro, claro, claro, porque es muy fácil decir que Juan Pérez eh, se llevó una bicicleta, entonces después pues resulta que la bicicleta no fue Juan Pérez que se la llevó, sino que fue como un primo hermano, o sea, hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación, y yo se lo dije a él, ese día en la entrevista, cuidado los términos que usa, porque está usando términos peyorativos y que son hirientes, cuidado los términos que usa, porque yo como comunicador le dije varias veces, sé cuando quiero tratar de dañar al otro, usa otros términos, no sean eso, y él siguió, eh. y siguió, y usted no puede venir de Tenares a dañarnos a nosotros aquí, esto es, esto es una región, elías o sea, Elías, una preguntita. Me gustaría que me responda de manera puntual, si es posible. Uno de los aspectos que Alex denuncia en su espacio, que tenemos el video más adelante, eh, pues trataré de ponerlo para informar a la población porque estamos hablando de, de funcionarios y de figuras eh, públicas. Eh, de 5.000 mil tareas, eso es al lado de la universidad del, del caso. De 5.000 mil tareas que, que se entiende que usted permitió y corroborará, corroborará, corroborará o no la información, se extendió a 436 tareas. O sea, de 5.000 mil metros. Ajá. Se extendió más, o el permiso. La cantidad de tareas se extendieron. Ahí voy, ahí voy, ahí voy de nuevo por lo mismo. Es que no fui yo que otorgó su permiso. Fue una comisión, usted dijo. Y cuando fuimos a hacer el levantamiento, nos dimos cuenta que los daños irreversibles que habían ahí, porque la capa vegetal que se había cortado era muy mínima. si el proyecto se organizaba en 15 días, de nuevo, estaba lo que era la graminea Mi amor, era, pero la pregunta, perdón, ¿quién fue que lo autorizó? Era muy mínimo, ahí no se cortó árboles, prácticamente. Y, y eso lo Pregúntale, ratifica lo la, procuradora, María Rito, la Procuradora de Medio Ambiente Bien. María Rito. Ratifica que en eso, ahí no hubo tal devastación como señalaba y apuntaba el comunicador Díaz. O sea, Elías, que, que, ¿quién autorizó entonces eh, ese trabajo ahí? Un, un equipo encabezado por el director provincial, Carmelo Polanco, el director del CEMPA, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, en ese momento el, el mayor de Cepreda que estaba, Adame, perdón, que estaba, eh, un equipo de el permiso porque ahí no había nada nada nada nada que ocultar entonces uh -huh. se pone una sanción de 100 mil pesos y la misma procuradora uh -huh. después dice que la sanción realmente iba acorde con lo que ahí había eh, eh, el litigio de que ahí había, elías eh, lo que eh, ese corte de la capa vegetal este quienes conformaban eh, trató de ahora yo, yo le hago la pregunta a ellos de Medio Ambiente el lunes pasado eh, paralizó lo que es un permiso de una mina de agregados en la comunidad de Chiringo en, en Arenoso yo quiero que, que aparte de lo que dice el documento que dice porque que tiene una litis judicial el terreno, que ellos me digan el por porqué Eh, yo quiero que me contesten todo eso. Lo que pasa es que mi cabeza era, era un, una piedra para muchas personas que quieren seguir manejando medio ambiente como se manejara anterior, anteriormente. Hay un problema ahí también en Huiza, que ayer Francis estuvo conversando y hablando de eso. Cuando ese permiso se otorgó, ni Carmelo Polanco era director, ni yo era director regional, ese permiso se otorgó el Pidio González, que era el director provincial de medio ambiente, en la gestión pasada, ya, ya finalizando. ¿Qué comisión o quiénes conformaron esa comisión que aprobó esta depredación? Si se quiere, porque eso es un daño que se le ha hecho a esa parte. Esa comisión estuvo encabezada por dos técnicos medioambientales: estuvo el ingeniero Rico Fabiano, estuvo Yuri como técnico, estuvo el mayor Adames, estuvo el director provincial Carmelo Polanco. Y entonces, una pregunta: una pregunta, Elli, ¿Qué pintaba usted en esa comisión? ¿Cuál no, su estuvo. no estuvo? No estuvo no en la comisión. Estuvo, usted firmó algo, usted autorizó. Pero, eh, este es el punto que, que yo no firmaba nada, no aceptaba nada. Yo simplemente supervisaba de que los criterios que planteaba la ley 6400 se hubiesen eh, eh, hecho como realmente le decían hacerse. Y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron basados en la ley. No violentaron ningún tipo de proceso. Pero si sí, esto no pasó por el ayuntamiento. ¿Cómo es que se aprobó? O sea, ¿realmente hubo una irregularidad, Elías? Una última preguntita, Elías. ¿Por qué solamente ha sido usted el cancelado si hubo una comisión entonces que usted dice que fue quien aprobó, que participó en esto? Repíteme, por favor, Carolina. ¿Por qué fue usted solamente el cancelado? Si hubieron más personas que participaron, usted dice que no participó en eso, o los que participaron. Bien claro, Carolina, porque Elías Polanco no es San Francisco de Macorís, es de tenares, y la cabeza que había de cortar era la mía, no era la de otros. Ay, bueno, bueno gracias Elías. que te Vamos a contactar para que venga personal aquí al, al, al programa. Muchísimas gracias. Pues, eh, conversábamos con Elías Polanco, ex exdirector eh, regional de Medio Ambiente, a quien se lo chapearon, ¿Verdad? De buenas a primeras, ya ustedes escuchan la posición de él, que dice que aparentemente viene a persecución en su contra. Ya escucharemos no? entonces la otra parte y la, eh, aseguró, se confirma la denuncia que habíamos hecho temprano, de que va a demandar al alcalde, al exalcalde y comunicador Alex Díaz por daños, y por daños a su honra, ¿verdad? Hay que destacar, Yerjan, eh, eh, que él dice que fue cancelado porque no es de San Francisco de Macorís eh, directamente bueno. y porque había, bueno, tú lo dijiste, como una persecución en contra de él. Ay, Vamos a ver. Hay un tema ahí.